Hola qué tal bienvenidos a un nuevo video. Bien el día de hoy venimos mira ve qué bonito se ve aquí sí. estamos en un pueblo mágico más en un pueblo mágico pero de Nayarit exacto ahora. Sí, es un pueblo con playa pero es un, es un pueblo muy reconocido en todo lo que es el estado de Nayarit Y hoy venimos a que ustedes conozcan un poco más de lo que es Ayulita claro Por si gustan sí. venir Aquí pueden venir a agarrar novia también Y ¿eh? <risa> es el puente, es un puente que es la, eh, como quien dice la, la entrada principal, la frontera Y este, pues hay, lo, hay un río en sí eh. Sí, sí es el río, de hecho dice Mario que hace poco creció este río Es de las pocas veces que se ha desbordado este río, Miren, miren, aquí pueden venir a hacer compras y de todo ver, lo que miro que hay mucho negocio Mucho negocio y venden de ropa como americano También lo que he visto que hay mucho carrito de golf Exacto Aquí todo el mundo se transporta en carritos, en carritos de, golf. de golf Como que ya es una tradición, Ajá, ¿verdad? Sí, mira, estaba mirando de aquí Como que regalan los tacos <risa> ¿Sí? no, no, no creo, Mario <risa> Miren de qué son, ustedes van a ver de qué son Ay, no Son Mario, de, birria, de birria, Mario Pero ve la cola, a ver. Yo pienso que están regalando, ¿no? Yo vale. pienso que han de estar muy buenos, Mario <risa> Hacemos fila a ver si regalan Pero a lo mejor si se sean muy buenos porque Hace rato que pasamos, estaba más larga todavía la cola Pues es que son los tacos de birria Es lo que se desayuna, Mario, es temprano aún Lo que me fijo que es muy muy colorido Como un típico pueblo mágico, ¿no? Ajá, exacto, es muy colorido Pues es que en sí es un pueblo mágico y el Oxxo, wow, oh. qué bonito está mira. <risa> El Oxxo está bonito, Mario <risa> Mira Así qué bonito pasillo fue. Ahí, wow. ven, ven, ven. para cruzar a la otra calle parecen a los pasillos de Guanajuato ¿eh? Ajá, es muy chiquitos y llenos así muy muy coloridos, dijera ah, Mario. Miren, no ah, se crean, aquí no salimos a más restaurantes. Ah, wow, wow. Incluso aquí hay siempre fiesta, es igual que bailar. Ya hay noche. Lo que estaba mirando también. ¿no? Que cada restaurante tiene su estilo, miren. Sí, su temática es diferente. Ajá. Ahí se sí me sabe. olvidó Ahí sí saben, ahí díganos cómo se llaman esas Y sí, eso pues, que sí sabía yo, son, pero y se y me son olvidó son decoraciones de aquí de México Ah, son muy tradicionales de México Ah, para todos, días festivos, día de muertos 15 de septiembre, 20 de noviembre les vamos a ah, también un lugar muy famoso Donde todo el mundo se toma fotos Exacto, ahorita vamos a adelantarnos a eso Primero que nada vamos a ir a la plaza, Mario comer, Mucho restaurante, mucho, muchos colores Miren, hasta estas pulseras, aretes Llaveros. Aquí, aquí encuentra hasta lo que menos se imaginen. Miren, miren, miren. Wow. Pueblo pueblo mágico. Ajá, exacto. Es como les decíamos, es un pueblo mágico. ¿Ya de cuántos Nayarit? pueblos llevamos, Mario? Vaya, como, como cuatro, ¿no? Como tres. Pero pueblos hay, hay que decirles que nosotros llevamos pueblos mágicos. Los que es mascote son de Jalisco. Ajá, exacto. Y este es de Nayarit. En Nayarit tiene un puño más de pueblos mágicos. Haz de cuenta que cada estado tiene. Como 5 a 6 pueblos mágicos. Pero recuerda que Jalisco es uno de los que tiene mayor pueblos mágicos. Ah, sí, sí. Es. Hay bastantes, pero miren, Mayo. Está ah, <ríe> ahí están las letras. Sayulita. Sí, aquí es para que todo el mundo se tome la foto. Y estuve en el pueblo mágico de Sayulita. Exacto. Miren, eso es una decoración de aquí de Nayarit. La hacen los huicholes esta Es muy tradicional de aquí de Nayarit Incluso De hecho en si cada es... plaza lo pueden lograr a ver Incluso yo cuando estaba en la primaria en la escuela Yo hice de esas Me Es decías, como un tipo papalote pero es, no huela no no <risa> Realmente es, son hilos de colores Sí, mira, sí, mira, mira en el kiosco hay ah, más Ah, de veras Es una cruz de palo Y alrededor está de por hilos Próximamente vamos a ver varias Mario Es un mini kiosco. Sí, es un mini kiosco. Pues vean. Aquí está luego. Y pues ahorita les dejamos unas tomas sí. para que vean más de este bonito pueblo mágico que es Ayulita. Aquí se es o oh, se escucha como eco aquí, Paul. No escucha, Echo. habla, ah, ah, ah oh, neta. No, ah. ah, ah, aquí es, en este, en este ángulo hace un eco bien raro, <risa> ay, como cuando trae ese de sonido. Sí, sí se escucha. Les quería explicar que aquí hay una pintura. Ah, sobre lo que les estaba diciendo de Del decoración. significado Pero no sé qué significa realmente Si alguien sabe de Nayarit qué significa Ajá, esto exacto. Ahí escriban en los comentarios Pero yo pienso que así es el idioma de, de los huicholes Mira, Nayarit se dice Aramaratsie ah, Dice de Durango, Durango. Huaxama, Huaxamanaca ah. San, Luis Pozo, San Luis Potosí, Los Jalisco Zapahuille meta. que meta, dice que meta, pero no sabemos a dónde meta. Pero miren, o sea, ya, es el significado. Es el idioma de los Huicholes. Ah, de los bueno, se lo ha traducido cada, cada estado a idioma Huichol, a, la a la lo que de acataca, Sierra Huixarica. Wixari, Huixarica. ¿Qué haces? Decían hablar de <ríe> Bien raro. Este, ¿no? Es en este, mira. Aquí es donde se escucha el eco, aquí, aquí exactamente, aquí párate. Ah. No, ponte... Ah, ahí se escucha el eco ahí es, ahí Ah, es. no sé si se logre escuchar ahí la diferencia en, en la grabación Pero es muy raro, Ajá. no sé que... Y aquí se, sí se escucha no normal raro, pero, ¿sí, <risa> No sabemos muy bien el significado eh. famoso porque todo sí, el mundo exacto. se toma foto para Instagram y para Facebook. <risa> el que viene a Sayulita se tiene que tomar la foto por ley, Ajá, aquí, ah, aquí es por ley, aquí es donde todo el mundo mira, se toma las fotos. Y mira, hay que mostrarles, aquí ah, miren, miren, incluso están tomando fotos Incluso ahorita. no sé si reconozcan Mario porque... No, hay... mucha gente Ajá. yo pienso que sí, de aquí de México sí saben, cuando Sayulita aquí saben. Sí, es lo más miren, reconocido. están tomando fotos ahorita, es como... Es como el punto de, de la fotografía. Ajá, es el set de la fotografía. Y pues ponte por favor, a ver, para hacerte como una tipo de captura ahí. A ver, ponte, ponte. Ahí, ahí la capturan. Siempre la, to siempre la toman así, ¿eh? ¿ah? Ah, sí mera. Mario. Ahí está. Que es por ley tiene que haber foto aquí, exacto. Es que aquí es esta zona es la más conocida sí, en sí de, de Sayolita. En en Enfrente está la plaza, de aquí pasas a, a esta calle que es muy conocida donde todo el sí. mundo se toma fotos. Y más para allá está la playa que se las vamos a ens enseñar ahorita ya sí. que bajemos. Enseñar este pasillo, Alex. Ah, exacto. Y ahí Ajá. te las enseñamos. Ahorita ya vamos por el mismo pasillo y Ay, y nos atropellan vale, <risa> Es que aquí no hay, no hay controles eh, de... no, Mira, de vuelta nos van a atropellar, ah. mejor cruza Mario no hay control Porque, con los carritos son por carritos pequeños exacto y pero casi van chocan muy, van muy rápido casi chocan y atropellan a las personas no, aquí no hay control a ver, aquí sí fíjense bueno. muy bien eh, para todos Mira, los lados estábamos por el mismo pasillo pero este mismo pasillo te lleva a la playa Ajá, exacto y pasa... de Sayulita. Exacto, y ahora sí estamos aquí en la playa, en el Real... mar, la vida es más sabrosa. La, el... Realmente, aquí esta playa es muy conocida porque la usan para surf. Sí, exacto, hay olas muy altas, Ajá. de hecho es reconocida por eso Sayulita. Y es mar, es mar abierto realmente, aquí, aquí sí hay tiburones, sí, aquí hay muchos sí tiburones Por eso es una playa con mucho oleaje, uh -huh, alto, exacto. y la usan para surf. Incluso mucho de Estados Unidos viene aquí a surfear. Sí. es muy conocida pues ahorita estamos exactamente enfrente de lo que es la playa Sayulita ajá exactamente esperaremos les haya gustado el pueblo mágico que se llama Sayulita Y vayan y denle like Suscríbanse Activen la campanita ahí también recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Que aparecerán aquí Y también Facebook Porque Exacto. también tenemos un Facebook Y estamos ahí para que puedan compartir mucho más rápido pues Esperemos les haya gustado Dejen su like y nos vemos en el siguiente video